No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré... cantante de acá de, del barrio Franklin canto en las pipas de repente canto en las piojeras voy al hoyo, a las picadas me encantan las picadas me van a con el otro pregunto <risa> con todo la música de antes, yo como que me quedé en el pasado. Me invito a, a gusta la Rocío Ducal, la Palmina Pizarro, la Cecilia, Ana Gabriel también. Yo ahora voy a, a vestirme, a cambiarme una ropita, una ropita manchera que tengo varios trajes que yo misma me lo hago a mano. Así que ahora me, me voy a maquillar. Voy a ver la ropa primero. Tengo varios trajes, a ver, no sé qué voy a poner. Voy a poner este traje. Ahora me voy a maquillar. Yo me hecho una crema de yuga nomás. Por eso no estoy tan arrugadita, si no estaría como pasa. Tengo casi 55 años y no estoy tan arrugadita. Voy a echarme una pintadita, como me pinto yo nomás. Y ensayar, quiero ensayar más o menos bien, porque cuando uno ensaya le va bien. Mientras mejor, más más allá hay, mejor cantáis Ya. Eso es lo, todo lo que yo me he hecho nomás. Pues, un poquito de luz de Estoy escuchando música y siempre escucho música, todo el día. ¿eh? Tenía como dos años y medio, dos años y medio tenía yo. Y me paraba en la mesa y mi viejo me decía, ya hija, canta. Y como eran medio buenos para tomar mis viejos, a puros amigos buenos para el copetín. Así que yo me decía, ya hija, tú a la, la, la mesa. Ahí ellos ponían cigarros, copete, la comida, los pollitos no faltaban. Ya, ahora me voy a cambiar ropa y de ahí. Ahora voy a cantar un temita para, para el día viernes. Estoy ensayando aquí en mi miel de casita. Voy a, igual voy a sacar un temita romántico con la ropa que yo me hago yo me hago mi ropa unas telas en independencia barata brillante y aquí tengo mi aquí tengo traje no sé cuál ponerme, me encontré vestido. quiero cantar un temita de La Palmeña porque vale, van a llamar un día de esto para ir a cantar de Como a La Palmeña me dice este este este que me quiero poner ahora para ensayar un temite de la malvenia En vano, quiere matar mi orgullo No ha de visto ni verá mi a mis ojos. Jamás tendrá mi amor puesto de enojo. Mi amor está en verde cuchillo Ay, en vano, mi amor te pertenece. tú quieras, entonces habla bien de que prefieres También se puede en no el olvido No me vayas a decir, gusta, decir que escucha, ¿eh? tú quieres. Eh, me da alegría y tristeza a la vez. Ay, ah, tristeza. Claro, porque hay mucha, mucha chilena que canta vino, vuela, vuela, en vivo. buena palomita, poco, pero sí no, mi vida no puede a veces con los ojitos aquí pero aquí tiene, tiene que ser cuando me voy por esos trampos dime quién color no a mí a mí en Frankie me dicen Ana Gabriel, Rocío Urcán pero la Rocío Urcán sí, ella es mi, es mi ídola, mi preferida pero me encanta la Palmenia. como soy media ronquita me parezco un poquito más a la, la Palmenia y a la Ana Gabriel así que voy a afuera mi gato tengo un gatito pero afuera no más porque no me gustan los pelos <risa> Mentito, es mentito. que tú empezaste primero. Eso, rétalo. Sí, a mermelao Tú tenías que hacer la introducción primero, mi amor. Primero tenés que hacer la introducción o nunca he hecho la introducción. Por eso yo me equivoqué. El sordo, el sordo. Primero la introducción. Hoy, después de nuestro adiós Ayer, oh qué terrible condena Ayer, esta es mi pena Okay, thank okay. you. alta o no? no es como no, que también no, no, es, es como que estoy se, yo... pero si la primera que? vez lo tiro así o no sí, y salió bacán. si sí, le ponemos ¿sí? el dramatismo el entonces es que yo pienso que si yo cuando creía yo creía sí. que si yo decía así era como que nada que ver está cantando suave y después dijo ah no Pero como no? que le da un sello final también mientras que yo te igual Nunca, mi amor, te digan adiós un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de paz fue mi error Que en soledad estoy sin ti, lo estoy pagando que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Toda la vida he cantado, me gusta cantar Le canté a mi madre cuando se fue Para el otro lado, para el cielo A mi viejo Yo creo que yo nací ya y voy a morir cantando pues chiquillo Habla claro y verás. ¡Muchas gracias! gracias.